Canal, aquí Capri, nuevo video para ustedes. Hoy estamos navegando en estas hermosísimas aguas con Alechi. Hola, Alechi. Hola, Capri, ¿cómo estás? Antes de continuar con el video, ranita. Quiero darle las gracias a World of Warships por patrocinarlo. Si no sabes de qué va, pues te explico. World of Warships es un juego naval donde podrás controlar más de 300 barcos altamente detallados y realistas que existieron en la Segunda Guerra Mundial. El juego posee efectos climáticos, personalización de tus barcos, mejoras continuas de tus barcos, también tiene muchos eventos y misiones con las que puedes realizar y ir mejorando tu barco para ir enfrentándote a tus oponentes y ser el más fuerte Existen diversas clases de barcos con los que puedes jugar Y te los digo, están los destructores, los acorazados, los cruzadores, los portaaviones Y muy pronto van a implementar los submarinos De verdad no te los puedes perder Abajo en la descripción dejaré el link directo para la descarga del videojuego También te quiero comentar que si usas el código que está apareciendo en pantalla Vas a obtener 200 doblones 2.500.000 de créditos 7 días de cuenta premium 20 camuflajes para que personalices a tus navíos Y también te van a regalar dos espectaculares navíos Que están apareciendo en pantalla por Watches te da varios premios Para que puedas disfrutar desde tu casa Ya sé que estamos en época de pandemia Y muy poco podemos salir Pero World of Wars es un juego entretenido Y te va a regalar lo que necesites Va a haber eventos, va a haber premios Y si usas el código, aún mejor Así que, ¿qué esperas? ¡Descarga ya! Gordo Warchis y sea un gran capitán. Y conquista todos los mares. si ¡Oh! te he traído aquí en estas aguas para empezar una batalla de barcos. ¿Tú quieres? Ostras. Ostras, ¿sabes, sabes quizás que vamos a dominar los siete. No, no. ¡Los ocho mares! ¡Claro que sí, compañero! Uh, bueno, panita, me han dicho que hay enemigos enfrente. ¿Y? ¡Claro! ¡Uy! Broca ¡Panita! ¿Qué? ¡Dispararon! ¡Estamos bajo ataque! ¡Cuidado! Ten, ten, ten mucho cuidado, panita. Vale, vale. Oye, resguardémonos detrás de las montañas. Nos van a disparar, estamos muy a fuego abierto. Vale, vale, le pego a este. Vamos. Ahí ¿Eh? está. Ese va muy un pequeño, lo podemos hundir. ¡Dispara! ¡Ahí le doy, le doy ahí le doy! ¡Ahí le dispara! ¡Vamos! ¡Dale! Mata. Hay que matarlo. No ¡Le es estamos mí. dando, le estamos dando! ¿Lo eh. hundimos? Y nos quedamos con tus cosas. <ríe> Casito. ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos la bala! Y ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya casi está, está a morir ¡Podemos! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Ah! ¡Lo, lo, lo ¡Vamos! Tenemos a más enfrente, cuidado, sí, Capitán sí. gameplay Al frente hay uno. ¡Vamos, Alechi! Dile a tus camaradas de que alcen los ataques. ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Disparen! Oye, ese búnker que está por allá lejos está súper chetado ¿Ves? Hola. ¿No es como un barco chiquitito, chiquitito como el anterior? Ya, ya, ya, ya sé. A ese es el que le estoy dando ¡Tenemos que bucaquearlo. Bucaque. ¡Se ¡Sí, hay que bucaquealo, bucaquealo! ¡Me dispara! ¡Me ¡Eh, dispara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás, Alechi? ¡Uy! ¡En el lado derecho! Vale, en el lado derecho hay uno ¡Me vale, disparan! Ahí voy, ahí voy, voy Alechi. Lo que pasa es que esos, esos vatos tienen miopía No me dan ningún, ningún cañonazo Luego, luego me, me, me matan, ¿sabes? Por abrir la bocota Tengo el cañón ¡Uy! Por poco Vale, vale, vale Uuuh. Ahí, ahí, ¿qué vale? pa qué vale? Ahí, ¿qué estábando? No, panita, estamos arrasando Somos tremendos ¡Vamos! mire barba! ¡Ah! ¡Lo arrasamos también! que vale, vale, panita ¡Vamos! Ok, tenemos a otro aquí En el punto B Sí, panita Ok, Capley, ya sabes lo que hay que hacer ¡Disparo! Mira, ese cañón para, para los grumetes Ese es otro cañón tenemos tres en el punto B Y uno en el punto, eh, bueno, A Vale No nos puede ganar los puntos Tenemos que sobrevivir, nuestro equipo no puede morir No, panita Ah, me incendio, me incendio, me incendio ¡No! Repara, repara, repara, repara, repara capitán. ¿no? es su intento, es un intento! ¡Vamos! Okay, ¡Mis cañones están alineando! ¡Se va a chocar conmigo, Capley! ¡No, oh, panita, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! Ayuda <risa> Uy, casi se choca, casi se choca conmigo. ¡Ah, pringado, ¡Me estoy quemando, agua. ¡Me estoy quemando, ¡así! ¡Me estoy quemando! Oh, ¡Repárate, repárate! ¡Ya, ya, ya, va, ya va, ya va! Vale, vale, o sea. escondió entrando en vale. la roca de Destruimos al que me estaba disparando. ¡Panita! ¡Estás al lado de todos los enemigos! Ya, panita, voy a cubrirme de, de, en la roca, en la roca. Vale, vale, vale. Vale, vale. Aquí, alineense en cañones. Preparando ataque. Y... Vale, vale, Dispara. y le damos. ¡Ataque! Ahí está. Ahí está, ahí está. Démosle otra vez. Vamos. Panita. Ahí está. ¿Qué pasó, Panita? Tienes que dar mejor los cañones. Panita, si ¿sí le estoy dando bien. No, ¿cómo que no? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú, tú? No me digas que ya te derrotaron. Vale, bro, bro, bro. No, no, no, estoy aquí, ah, estoy a poca vida, pero sobrevivo. ¡Ah, eres tú este! ¡Hola, capitán Alechi! Vale. ¡Hola! Ah, ahí, ahí están los cañones. Vale, vale. Ellos Vamos. tienen el punto B. Si lo recuperamos y si dominamos también el punto A, ganamos. Oh, sí, cierto. Vale, vale. Vamos al punto B entonces. Sí, sí, sí, gira, tu timón. Vale, girando. ¡Vamos, capitán! ¡Giren! Uh... ¡Vamos! que rotarlos también, hay que disparar. disparando Bro, nosotros los últimos tres están a bastante poca vida Eso, eso no tuvo sentido <risa> Ahí estamos listos para dispararle ¡No! ¡Ah, a otro! ¡Wow! Bro, mi Mitín mitin Estados Unidos es genial van bueno, y ahora solo quedan esas dos Queda uno, queda uno, Busca, que, bukake que la full Está poca vida, vamos a ganar nos ¿Qué? atenderán de rango, nos darán un bunker mucho más grande y poderoso Aunque claro, okay. nuestro no está nada mal ¡Ganamos! ¡Ganamos! Serio, mira, lo que me ganamos, me ganamos, me ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Yo quiero ese no, bunker! ¡Yo quiero, quiero el otro la la oh. bunker! ¡Aaah! ¡Ganamos! ¡Victoria! ¡Magistral! Bueno, Alexi, empezamos y Con la siguiente... ¡Oye! La... ¡Dime! ¿Viste viste los barcos mamá? Decimos que nos dieron Sí, yo ya, yo ya. despegué con mi, no, mis avioncitos, bro. ¿Qué, ¿Tienes aviones? Oye, ¿sabes conducir aviones? Sé conducir aviones, bro. Oh, se no, bro. Es tremendo. Oye, pero entonces tú avísenos dónde están los enemigos. Los enemigos. Vale, vale, vale, vale. Acabo de despegar otra. Están vez. en el norte, sur, este, Wichita. Vale, vale, ya. Yo, ya te aviso, ya te aviso. Voy a ir a buscarlos. Vamos. <risa> ok Vale, vale, vale De mientras voy a mandar mi barco a... A la zona D ¿Vale? ¡No, no, no! Espera, espera, espera Tu barco no tiene cañones ¿Qué estás haciendo? ¡No ¡Ah, sí, sí, es Vale, me quedo en la zona B Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos! A... ¡Panita! Otra cosa que he notado eh, los barcos tienen torretas antiaviones y disparan en un rango súper alto. Uy, panita, Capitana Lechi, tú sí sabes eso. Y los barcos enemigos están al frente, pero están lejos. Ah, ¿eh? claro, bro. Eh, están lejos, es de lo... Ok, ok, mientras más lejos vale. mejor. Porque si no, las sucias no van a empezar a atacar. Esto se va a poner feo. Oye, pero tú, tú estás a salvo, te quedaste Eres un campero, un portaaviones campero. Soy sí, camperísimo, bro. No, panita. ¡Mis aviones! ¡Mis aviones! ¡Vamos, a disparale! ¡Vamos! ¡No! Oye, tienes torpedos! ¡Atáquenos con torpedos! Vale, mis avioncitos primeros Murieron porque, bueno fueron a avisar, ya avisaron De que vamos a atacar, así que bueno ¡Preparado, Alexi! ¡Sí! Los avioncitos son malardos. No, panita <risa> <risa> No, no, no, no, no creo Hicieron un buen trabajo, chicos Los veré ¡Les daré un gran reconocimiento! No sé si estoy amigo pero bueno ¡Les daré un gran reconocimiento! <risa> <risa> bueno, Alechi, Voy a... Yo voy a por el punto A Porque el B ya lo tenemos, tenemos que dominar el punto A Vale, vale, vale Mando mis siguientes aviones, ¿va? A ver... Ok Estoy viendo compañeros que se están sacrificando por el país ¡Vamos, Lechi! ¡A por ellos! Dale, panita. Sale, sale, sale, ¿en dónde estás? ¿En qué posición? Yo la verdad estoy escondido detrás de una de, de una montaña. Eres un cobarde. Eres un cobarde, panita. No soy un cobarde, soy estratega. ¡Vamos! Oye, solo quedan tres barcos enemigos. ¿Saben lo que significa? ¡Uy! Oh, ¡Que somos tremendos! T ¡Tenemos la victoria! ¡Asegurada, papu! Claro, bro, tenemos que ganar sí o sí esta partida Sí, panita, y eso que apenas mandé mis primeros aviones, eh Mira, mira, mira, para estamos ataca. caqueando un barco enemigo en la zona del punto A En la A, en la A, ¿cierto? Allá voy, allá No, voy. ya lo destruyeron, ¡Sabía, Solo queda en el punto B, ganamos ¡Bien! Yeah, ganamos! ganamos! Panita, somos tremendos bueno, ranitas, ya saben que si quieren jugar a este fantástico videojuego en navíos, abajo en la descripción dejaré el link directo para que lo descarguen. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, ranitas!